Rebeca es una psicóloga que ha sido contratada por el Instituto de Deportes y Recreación de la Ciudad de Medellín. Las directivas le solicitaron enfocarse en buscar estrategias que potencien el rendimiento de los deportistas. Durante la primera semana decide realizar un trabajo de observación de las actividades que se llevan a cabo en cada una de las disciplinas deportivas que se realizan en el INDER. Poco a poco, va identificando y reconociendo la interacción de todos los actores sociales que confluyen en el contexto deportivo y que se relacionan directamente con los deportistas, los cuales tienen una relación de mutua influencia que debe considerar en su desempeño como psicóloga. Rebeca desea construir un proyecto de intervención integral para ello parte de reconocer la importancia que tienen todos y cada uno de los actores sociales presentes en la práctica deportiva. Para esto, necesita identificar las principales necesidades psicológicas de los entrenadores deportivos, así como los procesos psicológicos implicados en el desarrollo de su quehacer, dándole lugar a las conductas características en su interacción con los demás actores y, de ser necesario, Fortalecer sus conocimientos en lo relacionado con el trabajo psicológico individual y colectivo que esta población requiere. Sumado a esto, también se da cuenta de que los árbitros y jueces deportivos requieren un acompañamiento especial en el que se deben identificar las funciones psicológicas alrededor de su ejercicio. Para ello, decide analizar la personalidad y los estilos de relacionamiento de los árbitros con los cuales ha tenido contacto, no sin antes realizar un rastreo bibliográfico relacionado con los estilos de personalidad deseables para quienes se desempeñan como árbitros y jueces. De igual manera, decide abarcar la población enmarcada en el equipo directivo y el contexto en el cual su intervención va a llevarse a cabo. Es importante que todo psicólogo que toma la decisión de enfocarse en el acompañamiento de deportistas no deje de lado a los demás actores sociales que están inmersos en el desarrollo de las prácticas deportivas. Reconocer la importancia que tienen los entrenadores, árbitros, directivos y contextos sociales posibilitará la mirada integral, rigurosa y crítica en la que los conocimientos psicológicos cobran especial sentido. Lo anterior generará intervenciones oportunas que puedan perdurar en el tiempo y en las que se reconozca la interacción y la necesidad de velar por la calidad de vida de todos los implicados.